El reconocido belenista Raúl Pérez Sanz ha querido homenajear la Navidad, en esta ocasión desde la Iglesia de San Pedro en Molina de Aragón. Soy Raúl Pérez Sanz, belenista de afición desde muy pequeño y en los últimos años pues un belenista de aquí de la provincia de Guadalajara presentado a los certámenes de la Asociación de Belenistas de Guadalajara de la cual también, a la cual también pertenezco. El belén que tenemos este año aquí en Molina de Aragón es un belén monumental, que viene siendo una serie de belenes de cinco años, un Belén que está enmarcado en una exposición dedicada a la Navidad, que tiene tres partes. La primera parte es que Dios Padre nos presenta la creación entera y también a San Francisco, que nos dice que fue el primer belenista de la historia. Después, la segunda parte, los ángeles nos inician en otro Belén, que no es el Belén monumental, sino una pequeña muestra de un Belén anterior de hace cuatro años, el Belén del Obispado, primer premio provincial, en donde se ven tres partes, los ángeles, el nacimiento y abajo todos los animales. Y luego este Belén, que está a mis espaldas, que es el Belén monumental, que tiene 42 metros cuadrados, 362 piezas, la más pequeña de un centímetro y medio, y la más grande de 30 centímetros. Es este Belén hecho con figuras del autor Mayo Lebrija, ...un autor de un reconocido prestigio entre los belenistas de España... ...y este Belén está compuesto sobre todo por las escenas más importantes... ...en la Anunciación, los Reyes Magos y el Nacimiento... ...vemos a mis espaldas como también además la vegetación, el paisaje... ...también la disposición de todas las casas, hacen una gran perspectiva de fondo... ...en donde hay un pequeño pueblecito, de donde vienen María y José que ya está embarazada, y donde, cruzando un puente, unos, un hombre y una mujer, unos pastores, están ya diciendo que algo ha sucedido extraño en Belén. Después de ver este monumental Belén, pasamos a la tercera parte de la exposición, en donde están todas las fiestas que hay en el tiempo de Navidad. La Virgen María, los Reyes Magos, la Sagrada Familia, el Bautismo del Señor representado en diferentes momentos y elementos artísticos, tanto pictóricos, escultóricos, como también eh, tradicionales. Termina con un elemento característico de nuestra Navidad y también con un mensaje para cada uno de nosotros, que es que vivamos la alegría de la Navidad, no solo en estos días, aunque sean difíciles por el COVID, sino en todos nuestros días, porque todos los días es Navidad. Se presentan así algunos elementos como panderetas, unos tambores antiguos o una acordeón antigua. Deseamos desde aquí, desde Molina de Aragón, que Dios bendiga a todos los hogares, que Dios ayude a las personas que lo están pasando peor y sobre todo que todos vivamos la Navidad en todos los momentos y circunstancias. Este año en Molina de Aragón, al ser especial como en todo el mundo, la Navidad molinesa ...celebrará su fiesta más importante... ...o su celebración más importante con la Misa de Gallo... ...que por primera vez en la historia, desde 1518... ...en vez de ser a las 12 de la noche... ...del día 7 de diciembre, será a las 7 de la tarde... ...con un aforo limitado en la parroquia de San Gil... ...de 101 personas. Además, también este año se han tenido que quitar... ...las tradicionales hogueras en el Cerro de Santa Lucía... ...junto a la imagen de la Inmaculada... ...y también algunas otras expresiones de lo que es la Navidad Molinesa. Esta exposición y este Belén se inauguran este día 4, día 4 de diciembre a las 7 y media de la tarde... ...con una inauguración especial fuera, en la Plaza de San Pedro, al aire libre... ...donde cantará el coro del Aula de Música... ...y donde también se interpretarán algunas otras canciones y elementos navideños... El día 7 a las 12 de la noche lo que sí que habrá será un toque de campanas especial, replique de campanas solemne de todas las campanas y campanarios de la ciudad de Monnet de Aragón, dando gracias por este día y porque de una, de una forma o de un modo u otro podemos celebrar esta Navidad diferente, pero no por ello deja de ser entrañable, festiva y alegre. Feliz Navidad a todos.